Avatar. Fuimos a tres tipos de avatares. Primero, persona que quiere en... prender. ¿Qué le ocurre a esta persona? Que está hasta los huevos de su trabajo. ¿Y qué era lo que yo le decía? Oye, estás cansado de trabajar en piloto automático de 8 a 5 todos los días, de no poder escalar en tu negocio, de no poder tener libertad ni geográfica, para poder viajar por todo el mundo, o para poder pasar más tiempo con tus hijos. La persona hace hostias. Soy yo. Soy yo. Pero también había otro tipo de avatar. Dani, ¿tenías los tres avatares cuando empezaste con la incubadora? De hecho, solo teníamos un avatar viajero. Persona que se dedicaba a los viajes. ¿Qué pasa? Que en cada puñetera edición de la incubadora de lanzamientos hemos ido perfilando el avatar. Porque va cambiando. Porque lo que se estanca siempre, si no avanza, muere. Y es persona que intercambia... ¿Quién me lo dice? <risa> Tiempo por dinero. ¿Quién se encuentra aquí? Psicólogos, coaches, eh, nutricionistas, personas que son freelance, que se dedican a intercambiar... Tiempo por dinero. ¿Cuál es el dolor de esas personas? Trabajan mucho, ganan poco y tienen un techo de cristal. Cristal. ¿Qué es lo que yo hice ahí? Traje a David, psicólogo, expresó sus dolores, estoy quemado, no, te, no podía escalar en mi negocio, ya al final, algo por lo que empecé que me gustaba, ya dejó de gustarme. Porque le dedicaba tantas horas que no me hacía feliz. Solución. Crear un negocio online escalable. Que dejes de ir uno a uno y vez de ir de uno a muchos. De uno a muchos. Y el tercero es persona que ya tiene un negocio consolidado, pero... Mmm, vamos a poner entre comillas. Si es persona que igual ha hecho lanzamientos, pero uno le funciona, a otro no... Tiene ventas así, hago cuenta gotas. Es un avatar al que también nos dirigíamos. ¿Cuál es el factor común de todos estos? La... La... No, aparte, pero es una consecuencia. ¿Cuál es el factor común de estos tres tipos de avatares? ¿Qué buscan todos ellos? La... Libertad. Libertad. Poder seres libres. Entonces llego yo y les digo hay que hay ser libres. Perfecto. Crea tu negocio online que te permita generar ingresos recurrentes desde casa o cualquier lugar del mundo en 90 días. Todas esas palabras de las Maldivas son libertad. Negocio online es igual a libertad. Trabajar desde casa o cualquier lugar del mundo es igual a libertad. Pero todo parte de aquí. Todo parte de a quién vas y qué es lo que le vas a vender. Por eso yo no voy a aquí, porque aquí para mí no está el negocio. Yo no tengo negocio aquí. Esto está quemado. Hay gente que me dice, Dani, el mercado está saturado. Nunca un mercado puede estar saturado, porque no es cuestión del producto, es cuestión del problema. Y todos tenemos problemas. Yo cuando empecé a emprender tenía problemas de dinero. Ahora quizás tengo problemas de equipo. Pero todos, todos, todos los que estamos aquí tenemos problemas siempre. Por eso nunca un mercado va a estar saturado. Porque siempre va a haber problemas que resolver. Pero si quieres un negocio de verdad, tienes que ir aquí. Aquí hay miles de personas vendiendo cursos y vendiendo mierdas. Donde está el mercado de verdad es aquí. Ahora bien, pasar de aquí a aquí de personas que no conocen el problema y que no conocen la solución hasta arriba es complicado.